La Secretaría de Salud de Puebla dio a conocer que la entidad enfrenta un rezago en la entrega de medicamentos de hasta el 68%. Esta situación ha generado una presión de gasto para el gobierno del estado, el cual ha asumido el compromiso de comprar los fármacos que faltan. En el caso del personal médico, de los 560 médicos que necesita el Estado, el Instituto de la Salud para el Bienestar solo ha enviado 119, es decir, faltan 441 profesionales. Las áreas en donde existe más déficit son en las especialidades de pediatría, anestesiología, ginecología, cirugía y medicina interna. De acuerdo con el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, Puebla se ubicó en el quinto lugar a nivel nacional con el mayor restago de envío de medicamentos a través de la compra consolidada. Hasta el 26 de diciembre la entidad recibió 21.505.729 fármacos, de los 31.075.000 que solicitó el año pasado, lo que representó un rezago del 30.8%.